El tema de Antonio también sorprendió muchísimo. Vos le hiciste una, una muy buena entrevista también a Pamela, en sí. desayuno americano. Sí, complicado. Sobre... Sí, complicado. muy, ¿no? Está complicado, sí. Por suerte ahora eh, intervino un juez, entonces está más controlado su tema de salud, su tema de sus bienes. La familia se está ocupando un montón. Tiene un estudio de abogado importante que está acompañando. Ahora justo venía hablando con el, con, el, con Mario, su abogado, eh, porque estamos tratando de que se acelere un poquito el tema para que lo lleven a una clínica a hacer un chequeo general. lo parar? de la curatela, eso que se decía? Claro, la curatela ya está en marcha. Sí. Eh, ahora tiene un nombre diferente que es, eh, se llama evaluación de las capacidades, pero ah. es la palabra curatela. Sí. La curatela lo que hace es chequear que tu estado de salud no es apropiado para poderte valerte por vos por, eh, por por mismo y manejar tus bienes. Entonces interviene un juez se hace cargo, pone un curador... Que, que se dedica a poner un equipo médico que te ayuda a, a, a lo que Evaluar, el paciente no, no quiere, porque no quiere nada. Así que nada, y a proteger los bienes, o sea, todo lo que se toque, que sea Antonio, debe ser autorizado por la figura del juez, porque han pasado, le han pasado cosas horribles. Por eso había policía en la casa estos últimos hay, días. Que hay de... una policía a las 24 horas. Igual sucedió algo, Marcelo, que fueron dos sí. episodios bastante extraños con una sí. mujer, que acá sí. lo contó la Tauro, sí. una mujer que se le había metido en el departamento. Exacto, yo no no la conocí, nunca la llegué a ver, pero en un momento me dice la familia que había una mujer que decía que había que era amiga, nadie la conocía, estaba en la casa. Cualquiera. Bueno, cuando aparece el juez y el curador, eh, la, la hicieron irse de la casa. De hecho, creo que amenazó al, al hermano y a, y a Nieves la cuñada, que son más buenos que así Y hay una denuncia, hay una perimetral, hay toda una cosa complicada. Recién dijiste, pasaron cosas horribles, Marcelo. Recién dijiste, pasaron cosas horribles hasta llegar hasta este momento ¿Qué cosas horribles pasaron antes? Horribles desde de, de lo bueno, desde la salud, que empeoró rápidamente un montón. En, en medio año se deterioró un montón. Y eso es lo que más triste me pone, porque ya no conoce situaciones, no recuerda cosas. ¿A cosa. vos te conoces si te ve? Me, me ve y me conoce y me dice, Polina, ¿que te fuiste a vivir a Chile? ¿Cuándo volvés? Entonces... Uno, y en el cumple anterior, Poli, que yo me acuerdo que había sido vos, me parece que Ángel, Ángel también. Flavio también no ahí estaba, como lo vieron. No, eh, no, ¿Eso Flavio que fue no. el ya, año pasado? Ya le empezó cuando. El, an, el ante el, año el, pasado. El anterior. No el del 9 de, de, de este marzo, sino el anterior. El anterior, ahí como lo vieron. Ya viste. estaba con olvidos. De hecho, cuando nosotros hacemos la temporada de Mar del Plata, que se levanta. Lo que se mostró era que, que era real, que teníamos un sangrado en su, de su cáncer de piel en la rodilla, y el tema de las medias estaba como muy lastimado. Pero yo hablé con Marín y le dije, mira, Antonio, no está bien. Y la verdad que Marín es un capo, es un caballero, porque con toda la guita que iba a perder... ...tomó la decisión de también levantar la temporada. Bueno, Pepe Ochoa habló de ese episodio. Sí. Habló de... Pepe trabajaba con nosotros. Pepe trabajaba con usted, sí. por eso habló por primera sí. vez en LAM... Sí. Eh, ...sobre esos episodios. Dicen que, que lo que sucedía era que quizás pasaba que, que él se olvidaba... Tenía olvido. ...se olvidaba, pero de, sí. de las personas. De él, Un día, dice, le sacó toda la, su participación. Tenía muchos olvidos, entonces un momento yo hablo con Guille Marín... ...y le digo, mira me parece que no está bien para que él siga trabajando obviamente compartió lo que yo dije y por eso se levantó la, la temporada ahí cuando vino, su familia lo llevó a su médico personal mm. eh, yo en un momento lo contacté con Milberger a ver si quería como ir, o sea, cada uno le iba acercando las posibilidades que tenía ¿Y por qué Polino que... en ese momento no lo ocultaban? ¿Por qué no querían decir? ¿Por qué no hablaban? por Porque una son siempre... de la familia, de hecho yo lo sabía ah, no y yo acá en privado, a ustedes les he contado la situación. ¿Pero yo... ahí ya tuvieron un diagnóstico claro o no? Era un, un diagnóstico previo que debería que debería convalidarse con los estudios que te hacen la cabeza, claro. con todo eso, que él nunca quiso. De hecho, el hermano lo lleva no. un día a la clínica de Rossi, él va y se arranca los cables claro. y se va. ¿Viste? Claro, Porque claro. eran momentos, claro, ¿no? Bravo. Que tenía, sí, era como, eran como momentos. Porque hemos visto también otros momentos donde no se lo veía así con ese cuadro. Da la sensación como que. A partir ahí, de, de, de, de. Después vino la pandemia pegadito. Claro. Que, claro, que no a lo, nada. Eso aniquiló, lo terminó Claro. ¿Él vive todo, solo, como, Marcelo? No. Marcelo? Él vivía en la pandemia, estaba Carlos, su hermano, en mm. una parte de la pandemia, después sus temas de salud y su familia, Carlos se va quedaba solo, yo iba bastante porque yo vivo en la esquina y después yo me fui a, a, Chile, a Chile y yo estuve casi cinco meses después vino y fui a Miami y volvió, o sea como que en ese momento que nos tuvimos, los que estábamos como bien de entorno hubo gente que aprovechó le robó mucho Gente dinero. Gente que tiene nombre y apellido Muy y es conocida. Robó. Yo no me voy a acusar a nadie, primero porque no estaba en el país. Sí. Y, pero sí, el, es más, hablaba con Ángel el otro día. Ah, que yo había estado con él en la, en la casa. Lo, el día del cumple. Claro. ¿Cómo lo que quedó en la casa? Hay una estatua, los, no los, una estatua, una columna. Los, era los que filmaron, le sacaron las obras de arte, le sacaron unos potiches. Bueno, más. ¿y eso, eso no se sabe dónde está? Eso lo robaron. Hasta le robaron su propia computadora... Y hasta su Mac, que hasta no tiene mucho valor económico, pero, pero tiene un valor porque tenía todo ¿sabes? su material claro. puesto en la computadora. O sea, daño. Eso. Ya robar está mal, sí, por supuesto. Claro. Bueno, ahí, había, una había, había un jardinero, unas personas que estaban... Yo nunca supe de jardineros, no sé que en un momento hubo gente la dando La de Pierri dijo Yo que, no, por ejemplo, no. todos los muebles y algunas cosas de colección, según Carlos le dijo a ella... Eh, Antonio mismo los vendió. Como que no sabe si bien o mal, pero que llamó un, a un, sí. una persona en San Telmo y... Bueno, pero no llegó. está bien... Lo o que, sea. que si todo, O sea, eh, se han vivido situaciones... A mí me ha quedado, querido regalar mm. cosas de muchísimo claro. valor. Y no se se las nunca acepta. me llevé claro. un caramelo. Nunca sí, sí, sí, un claro. caramelo. Es que más o menos, a veces, eh, uno se puede cuando imaginar... Uno no está, cuando una persona está, no está bien, Totalmente. es decir, sí, sí, te lo acepto, dámelo. Sí, es aprovecharse. Es aprovecharse. Es aprovecharse.